Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a Toxic Game Channel. Bueno, como me habéis pedido, pues aquí estoy con el Stay de the Kai. Bueno, se encuentran un poquito más alegre ahora. A ver, vamos a ver quién necesitaba. Y bueno, tenemos aquí para empezar, tenemos un huertito lo tengo yo aquí bien apañadito <risa> vale, y este se autoadministra solo, vamos a ver, a ver, luego tengo... bueno, ya empezamos a dar gol a, a disparar tiene ser que está en este lado aquí en la armería aquí, aquí estás no Barton good luck bueno, vaya, vamos a, a su caso de información I'm going to sí. clear out an If we want to survive, Destruye we can't let the take over our town. Take your time. Bueno, necesitaré Necesitaré algo de ayuda. Vale, pues voy a ir para, para donde haga. Puerta. Vamos a ver qué tenemos por aquí: una maleta de 8. Eh, Venga, vámonos. Vamos a coger este coche que tenemos aquí. Dice que la peña está estable, pero como que no está muy contenta, ¿no? No está muy you like to make an offer? mirar es cierto pero tenemos que cargarnos primero una un coche más bajo ¿eh? ok, vámonos de viaje me dicen cabrón, cabrón no me lo explico, pues tú verás Me dicen cabrón, cabrón, cabrón Hasta un niño chico, que no lo va Me dicen cabrón, cabrón, cabrón Y eso es peligroso Yo soy un yo con a valores Puedo por su lado el amor Y es desagradable que todo el que me hable Me llame cabrón Me dicen cabrón, cabrón, cabrón cabrón Hoy estoy contento, ¿eh? aunque la verdad me gustaría que hubiera menos gilipollas en el mundo. Pero bueno, supongo que supongo que es mucho, mucho pedir. Es mucho pedir todavía. Yo, yo no entiendo de verdad, o sea, tienes un un animal, ¿vale? Tenéis un gato, tenéis un animal, tenéis una responsabilidad, tíos. O sea, así como Skyhammer ahí pidiendo dinero para... Pero de qué vas, tío? Te has comprado una, una puta cámara de fotos. O sea, una puta cámara para tu zeta de estas de las que valen de Sony, de las caras, eh De las que valen por lo menos 3.000 mil y pico que valen esas dichosas cámaras. Son carísimas. Te gastas el dinero en eso y no te lo gastas en tu gato. Joder, Dios. La te ha mendigado otra parte, macho. Qué asco de gente, de verdad. Y diréis, ¿Y diréis, y diréis bueno. ustedes, bueno, es que vengadores, es que es pobre gato y tal. No, no, si yo no le quito al pobre gato, no tiene la culpa de nada. Vamos. Pero no tiene la culpa el pobre gato de, de, de. además es, es curioso el gato se parece el gato se parece a, a mi gata luna pero mi gata luna es favorita mi soso soso sí que es guapa tiene las ahí ja bueno en, en primer lugar no me estáis viendo porque prefiero a ver prefiero que todo se vea mucho mejor nuevo vamos a echarle un vistazo un castellano más uh, está llenito ¿qué tendrá dentro? en fin, que Skyhammer puta mierda eso es más o menos en resumidas cuentas ¿eh? <ríe> para que no porción un resumen, digamos ¿no? de la situación K. Hammer, puta mierda. pipero, basura, pipero de la vida, ahí, tío, te gasta todo tu sueldo, todo tu dinero. ¡Oh, wow, wow, wow! Eh, me los he cargado todo. <laughs> Qué bueno. Time to gear up or get out. Oh my god. Oh my god. Boring. Sí. I'm boring. Vamos a ver, eh, Por aquí hay algo más, ¿no? Sí, ¿no? Oh, this might be useful. Ah, no está mal es pues algo que nos llevamos a ver qué pasa por ahí oh mira muestra de sangre y una cabeza es una cabeza y tiene papada bueno, eh, vamos a mirar a ver esta aquí en esta casa ahora por mirarlo oh, jackpot this should be good ¡Oh! Yeah, no, that's not a thing. no ahora voy not tener thing. Que... Yeah. que la ¡Oh! tener que bastante bien ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Sí, por aquí hay algo más, aquí hay algo más. Venga esto. All used up. Consúmelo, que no, <ríe> que no se entere. Oh, estabas ahí mirando, vaya, vaya, vaya. So much for not attracting zombies. Mira, por ahí viene zombies por algún lado tú atacarlo y sea, ¿me queda alguna habitación por aquí? ¿O algo por mirar todavía? Esta habitación... Ahora, está ya. Bien. Ahí está, muy bien. Ojalá haya medicina. No hay medicina. Y además, ¿por qué no puedo cambiar ¿E esto que se va... No creo que había uno más Ahora sí que hay que elegir entre algo Espérate, vale, voy a hacer una pequeña maldad <laughs> bueno, A ver, a ver Uf. Voy a hacer una maldad pero sacarle provecho ay, la leche es verdad bueno, pues nada, tendré que hacerme deshacerme de ti Corre como un island. Corre como un irlandés, borracho, pero bueno. I love this place. Feels like home. You might be okay after all. Oh, hombre, puede que sea amable después de todo. Estaciones. Tiene que haber por aquí. alert, Bueno, hay comida. Y medicina, perfecto. Hey, hey, hey, hey. lo más próximo es eh, sí, muy fuerte. Aquí vamos a echarle gasolina también. Por un poco de suerte, esto es lo único que nos vamos a llevar, ¿no? Otra maletita más de comida. Well, that's one way to start a party. ¿Eh? ya nos podemos ir y matar a ese cabróncete que viene por ahí. Tú ya no vas a gritar más. Vaya tela. Bueno, voy a alimentar a la Ahí está perfecto, bueno, pues vamos. Vida, para toda la vida, para toda la vida cago en diez, paga tu banco y alaba al director, paga tu banco y alaba al director, paga tu banco y alaba al director, y el que quiera coger peces que vaya y se moje el culo. Y recordad niños, el pum no está muerto, todavía vive Manolo Cabezado, y eso es todavía está vivo, el cabrón. Muy bien por él, la verdad, muy bien. Mira, ya estamos acercados, ya, ya estamos cerquita. Qué Watch out, we saw plague zombie. Un pequeño atajito por aquí, pero no es de No sé si podemos subir por aquí. Creo que podemos subir por aquí así. <risa> Un poco a la bestia. No we, we. We. We. We. We. We. <risa> Así que se ha ¡Wow! Ahí está. Oye, qué bien, eh? qué bien. Me encanta, me encanta. Okay, With this close to sharing mattresses, and I don't like most of you that much. Traigo comida. Traigo espera, está para todos ustedes. That's pretty heavy. No, no, esto no es esto. Yeah, not happening. No, no quiere leer. Sí, sí, la mochilita está cojón. Bueno, vamos para coger otra. Ay, vale, vale, vale. Perdón, perdón. Perdón. Es que tal que vamos a cambiar a este otro personaje sí. aquí va, aquí va. y y aquí un poquito las cosas que ha cogido estas cosas son importantes para la elaboración de... vale con esto ya yo creo que estamos bastante ya ¿Sí? tú estás más jodida, así que a curar la infección o sea que en este es un fíjate, este hace falta de más pura pero, pero bueno, lo importante es ahí está, ya estás curado totalmente mejoró su posición bueno, y el estado de la base está alegre eso es oh, importante, me gusta me gusta, la base está alegre. Matar zombies es emocionante, pero no tanto como para una película. Tengo una idea para resolver eso. Ah, sí. Tú tienes una idea, Valdez. No, no tienes una idea. Él es un farsante. Es alguien que está ahí atrás. ¿Dónde está? ¿Quién lo ha dicho? Lo has dicho tú, ¿verdad? Tú que estás ahí. Colón, venga. Bye. ¿Crees don't que puedes kill. hacerlo mejor? Pues hazlo. Time to to Here's my zombies, Encuentra un vehículo genial. Bueno, vale. Venga, Colón, a colonizar. Así que vamos a elegir el taxi. ¿Aquí? El vehículo tiene... That's que good. Está That's real good. Ah, por Dios. Sencillamente es un deportivo. Es más rápido, pero bueno. Vale, esa es la diversión de... for a real challenge. Didn't somebody see a feral nearby earlier? All this risky behavior is going to kill us pretty damn soon. Courage is being scared to death, but saddling up anyway. I see a bunch of zombies coming our way, but this shouldn't be a problem. We've got zombies coming. Uh -huh. Estáis encontrados salvajes, Por aquí. Pero un momento... Soy, la la la la la la la la la la la la la cumpleaños hoy hombre la la la la Qué. Eso es gente. Hostia, qué bien. ¿Dónde están los cadáveres? Vamos a coger el coche, vamos a irnos de vuelta. Man, that is a lot of zombies out there. Pues vamos a terminar, amigos. Ya sabéis de lo que opino sobre, sobre esta pequeña polémica ¿no? de, del gato. de Yo, a mí si os digo la verdad, antes que nada va mi, mi, mi gata. ¿no? Eso lo tengo más claro. Tú quieres tener un animal, ya no digo yo un animal, encargarte de la vida de una persona también, es como tener un niño es una responsabilidad. Si no no vas a tener a bien esa responsabilidad, mejor no, no tengas eh, ni niños, ni mascotas, ni. ni, niña, ni niña. tampoco, en serio, lo digo en serio, o sea, tampoco es peor persona aquellos que, que no quieren tener hijos, peor es.. ¿Eh? ¿Quieres tenerlo? ¿Eh? ¿O que, o que eres más feliz porque por tener una mascota y luego se convierta en una especie de problema. Es que no puedo hacer esto porque tengo al niño y por esto tengo al niño todavía con el móvil. Pues, ¿eh? pues chicos, no, no, no, no he tenido hijos. Así es claro, es que yo, ¿verdad que. Lo digas así y se Y sea tan tajante es que, Y pasa lo mismo también con los aries Por eso digo que Si no quieres hacer cargo Pues no te hagas cargo bueno pues vamos a ir a ver cómo hemos acabado este llevamos media hora ¿eh? llevamos media hora no quiero alargar mucho el gameplay pero ya esto es ya para gente ya pro bueno iba a decir pro que poco me gusta ya la palabra esa pro para la gente que ya sepa más o menos de qué va esto pues. vale colombia ha sido un héroe no lo dudo pero vamos a ver en qué pueden mejorar cada uno de ellos que, que dure más la alma pues en jardinería tenemos un jardinero Desbloquea las mejoras finales del huerto y la granja para producir medicamentos perfecto bien pues ya tenemos a toda la comunidad la tenemos lista ¿no? Talk to me. Huh? A ver, vamos a ver. Up to you. Te tienes que curar. Vamos a curar a la chica. Vamos a poner a que se ponga la vacuna. You really don't want to see what'll happen if we don't find more meds. Yo, anyone wants to trade? We got the goods. No sé si llevaba cosas que en el almacén. Ah, bueno, no, muchos no llevaba. Eh, voy a arreglar un, el arma. Sí, la voy a arreglar antes de, de la Ahí está, vamos a repararla. ¿Qué podemos crear? Podemos crear un. Vaya, pero ¿cuánto nos costaría? Necesito conocimiento sobre mecánica tiene que hacerlo ¿eh? alguien tiene que hacerlo bueno una cosita aquí ay Dios tengo se nos ha quedado todo esto muy bonito ¿eh? bueno, os enseño un poquito la base para que la veáis así de cerca a detalle aquí tenemos los enseres. tenemos unos cuantos cadáveres ahí también mira bueno, otra cabeza Vaya hombre, una vez okay? around. Aquí es donde duerme la gente. El colchón nice está un around. poquito guarreado, pero bueno. Está la cocina. Mm -hmm. <ríe> está la cocina. Está el sitio, está bien. A ver qué podemos hacer por el sitio. Que haga por lo menos la comida buena, ¿no? ¿O qué? producir comida, sí, ya producir comida pero no se le puede poner a esto un no sé, ¿eh? no sé, yo vale un pequeño embrollo, pero bueno vamos a, a echarle un uh, vamos a checar lo que tenemos ya por ahora Bien, tenemos estas armas, un generador, una máquina de llenado, esto permite hacer... bueno, pues, esto es para la munición, esto se puede aplicar a cualquier de estos, esto es para... y esto también para el compost, que sirve para la jardinería. Luego tenemos otras cosas como la prensa del taladro manual pesas para hacer un gimnasio máquinas de ruido blanco olla de cocción lenta un estado de soldadura un generador solar que a ver si se lo puedo instalar a, a la azotea en el jardín luego tenemos en las armas tenemos de todo como veis algunas hay que repararlas algunas las he conseguido Gracias a las recompensas de. de bueno, de. a las recompensas de. de Donald Trump, ¿no? No he visto nunca a Donald Trump. A ver, fijaos, Donald Trump está, está, está. Os voy a mostrar quién es Donald Trump. Eh, como es verdad que en este juego sale Donald Trump. Mismo. Bueno, justamente aquí al laito tenemos a. coming. Aquí está. Donald Trump. parecía más a Donald Trump as they había conseguido una <ríe> bueno pues a ver qué elegimos ¿eh? pues a ver qué tenemos para elegir esto qué es ahora bueno. Todavía con capucha de la gato camaleón. mira, a este le queda poco. Vamos a con A ver, otro. Con bueno, este Kalashnikov, este rifle, ese, ese no estándar. Esta tarea no es no será fácil. Pero yo podría ser satisfactoria. Tenemos que eh, eliminar un núcleo de, pa de plaga con armas pesadas. Vale. El paquete de saqueos revive en abril. Es simplemente glorioso ser el rey de los piratas. Bandana de bucanero, Chaqueta de pirata. Sudadera de kraken azul y rosa. Bueno, aquí tenemos una espada. Elimina a 13 zombis de plaga con espadas. te lo hago yo en un momento, Donald Trump Junior, Donald Trump Junior, me voy a bajar y todo la máquina para matar al primero ¿se cuenta, ¿no? ¿O okay. qué? Ah, ¿qué tiene que ser de, de, de plaga? Ahora, ahora. Bien bien, bien, bien, bien. Bien, bien, estamos bien, bien. Me gusta, me gusta. Ahora, eso sí. Tenemos que volver. No, no, no sal, no, sal, sal, sal del coche, ¿verdad? Bueno, amigos, esto me lo cambié yo en un momento, pero bueno, no sé si cortar el vídeo ya. En todo caso, va, vamos a hacer una cosa: vamos a volver a la base. Tiene que ser además de plaga, vale, no Joder. Aquí ya van ocho. ¿Dónde he dejado yo el coche? Aquí, ¿no? pues nada, coger el trozo ese de... ¡No! ¡No! ¡No! ¡Oh, ¡Por Dios! Bueno, ¡Sal! ¡Sal de ahí! ¡Anda! ¡Sal de ahí! ¡Por ¡Oh, Dios! Ahí, tomar la muestra de, de plaga. Tiene ¿no? a ver, a ver, que a ver, a ver uno por ahí. Ahí está. Vamos, no, vamos, no, tiene que haber algunos más por ahí, seguro. Can't catch my breath. para atrás Todo más. <tose> próximo, quién será el próximo tú tú tú tú tú tú tú tú tú tú no, no. Vale. Ahora podemos, ahora Bien, bien, bien, bien, bien, bien bien bien tú tú vamos Vamos, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos, vamos. Qué bueno. Lo hemos conseguido y estamos justo al, lado. Justo al ladito, ¿eh? I on Left our supplies just lying around, and some of them got ruined. Quiero mi espada Me encanta Mi espada Bueno amigos eh, Y amigas Llegamos. Like I found some trouble. Did help me out? Amigos, nos vemos en el próximo capítulo, en el próximo gameplay de el juego que queráis, ¿verdad? Eso ya lo elegiréis vosotros. Bueno, yo mientras tanto cojo las cosas y las voy poniendo dentro de, del cacharro para uso doméstico de toda la comunidad. Y por supuesto tendré que hacerme un... volver a tomar. La vacuna, porque claro, que ya van. Está ahí la ir ahí. O ayudar a alguien que esté quizás peor, por ejemplo. Vamos a ver cómo está Colón, que es, es está? Quien nos ha acompañado. Eh, no, y Colón está mucho mejor. Colón está mucho mejor. ¿Sí? de que tiene Colón por aquí no, venga pues a nada un chío right el personaje y, y cúrate anda ah vale que lo tenías tú Ay, no, pues muy bien bueno amigos pues aquí os dejo hasta el siguiente capítulo de Toxic Game Channel nos vemos